Aquí ya estamos en la división: Perú, Brasil y Colombia. Leticia y Tabatinga lo divide en una, una frontera imaginaria. Muchas personas que no conocen pasan y van y no saben dónde queda la frontera. Porque esto es un solo pueblo. No, no, no, es una sola ciudad. Tabatinga es el pueblito, creo que es el pueblo más lejano del Brasil y Leticia es el pueblo más lejano de Colombia porque quedan los rinconcitos de los mapas. ¿Y ¿Nosotros qué hacemos con estar viajando a Júpiter, queriendo colonizar Júpiter o Marte? Ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros. ¿Usted reparte su brazo? ¿Usted reparte a tu madre? ¿Va a coger por pedacito, reparta a su madre? Bueno, con un brazo, toma usted, un dedo, usted una pierna. Está repartiendo a la madre, para Nos, nosotros no hay eso.